Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana y comenzamos la semana con una noticia bastante trágica, una noticia que llena de luto no solo al mundo del espectáculo, sino a la comunidad hispana en general, tanto acá en Estados Unidos como en México y otras partes del mundo, luego de que se diera a conocer la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, la artista mexicana, finalmente ha roto el silencio y ha hablado sobre eh, las causas ...de muerte de este joven, una noticia que pues llena también de sorpresa a toda la comunidad... ...porque era un joven aparentemente sano, lleno de vida y que tenía toda una carrera por delante. Vamos de inmediato con un recuento de lo que tenemos y lo que sabemos hasta el momento. Yo soy Carlos Moreno, escuchemos. tan solo horas de que se diera a conocer la muerte de su único hijo...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 Bien, era parte de la información que nosotros tenemos a esta hora y de inmediato vamos a enlazar hasta México con nuestro corresponsal en la zona, especialista también en todo lo que tiene que ver el mundo del espectáculo, Alonso Bañuelas. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, una noticia bastante triste. Buenos días, Carlos, así es, triste y una noticia que ha impactado a la comunidad artística y también al público en general, porque eh, Julián Figueroa, tenía 28 años un joven eh, con muchos planes en su vida eh, y también hijo de dos grandes artistas muy queridos el fallecido Joan Sebastián y la querida actriz Maribel Guardia quien también es una de las de los de los artistas que, que generan muchísima cercanía con todo el público hispano ella este lamentablemente confirmó Hace tan solo un, po, un par de horas eh, la noticia en su Instagram, donde dio a conocer que la forma en que se había encontrado a, a su hijo. Ella dice que estaba trabajando en el teatro cuando le llamaron. Fue a, a, a la casa y ya lamentablemente lo encontró en su cuarto sin vida. Eh, también destacan, eh, destaca ella y lo confirma, esto ya se había reportado también, que fue encontrado sin ningún tipo de violencia o de marcas. Eh, sin embargo... Eh, cabe destacar que también hay un periodista Gustavo Adolfo Infante quien ha dicho que eh, se encontraba en un, en un en una atravesando por una depresión. Esto según fuentes cercanas eh, le informaron a, a Gustavo Adolfo Infante. Esto no está confirmado. Eh, lo acabamos de ver en entrevistas recientes con una un semblante mucho más tranquilo, incluso. Con un, muy animado por las cuestiones que se venían, estaba teniendo mucho éxito con una novela de Televisa junto a Gabriel Soto, entonces él se le veía contento, se le veía feliz, eh, sin embargo uno de sus últimos mensajes también daba pie a que extrañaba muchísimo a su papá, fue precisamente para honrar el, eh, a su papá Joan Sebastián, donde decía que lo extrañaba, que no le interesaba ni ningún premio, ni ningún tipo de... de de Grammy, sino que él lo único que extrañaba era a su papá, Joan Sebastián. un, un Sin duda un mensaje que, que deja muchos pensando si él tenía como ese pensamiento de que quería reunirse con su papá. Este, y, y, bueno, eh, Maribel Guardia eh, incluso pidió a, a, a, los, a las personas, a los artistas que le han, que han estado llamando, que en, en este momento no puede contestar porque está atravesando por el eh, la situación más difícil en toda su vida. Y claro, es la muerte de su hijo, de su único hijo, a quien adoraba. Eh, si bien recuerdan todos, eh, Maribel Guardia siempre se refería a él como Juliáncito eh, y siempre se le veía eh, con un, un gran amor hacia, hacia su hijo. Ellos eh, siempre se mantenían muy unidos. De hecho, su hijito, eh, el, el único hijo de Julián Figueroa, eh, que tiene cinco años y que en mayo cumple seis era la adoración Es la adoración de Maribel Guardia. Eh, eh, bueno, eh, definitivamente es una situación complicada por la que está atravesando. Eh, muchos artistas ya le han eh, mandado sus condolencias a la misma eh, Maribel Guardia. Y algunos son, por ejemplo, Andrea Legarreta, quien le dice, eh, hay mensajes que quisiéramos jamás escribir, no para un joven con tanto futuro, tanta vida por delante, adorado Julián, siempre caballero y dulce cuando coincidimos. Andrea Legarreta, como muchos otros artistas, convivieron con Julián Figueroa cuando se presentaba en sus programas. Este, incluso, bueno, Francisca La Chapel de Despierta América de Univisión también eh, le mandó un mensaje a Maribel Guardia. Dice no hay palabras que puedan calmar un dolor tan grande como perder un hijo. Eh, eh, Mari Boquitas, eh, hay hechos tan repentinos, tristes e inexplicables. Se me parte el corazón con esta terrible noticia, que en paz descanse, chico tan lindo y talentoso que fue tan dulce, Julián Figueroa, y le manda sus condolencias a Maribel Guardia. Ninel Conde también se mostró muy afectada, le puso, eh, no hay palabras, no las tengo, solo un dolor profundo en mi corazón, al saber de tu invaluable pérdida, te abrazo con el alma y espero poderlo hacer personalmente, le escribe a Maribel Guardia, con quien también... Como te decía, muchos artistas tienen una relación muy cercana a Maribel Guardia. Maribel Guardia es una artista muy querida en el medio del espectáculo porque es una persona que no se mete en problemas, siempre ha sido muy amable, eh, siempre ha sido muy cariñosa con todos sus colegas. Tatiana le, le escribió, no lo puedo creer, descansa en paz Julián Figueroa, a más sentido pésame a Maribel Guardia, su esposa, a su esposa y a su bebé tan bello les mando un fuerte abrazo y que Dios les dé serenidad en sus corazones. Eh, además, bueno, Liz Vega, este Alejandro Fernández, un abrazo muy grande, querida, no puedo imaginar por lo que estás pasando, te quiero mucho, le escribió el Potrillo, Alejandro Fernández, eh, Julián Gil, mucha fuerza, Reina, eh, Geraldine Bazán, querida Maribel, no hay palabra, explicación o razón que pueda reconfortar el alma en estos momentos. Así te abrazo con el corazón. Son tal, tan solo algunos de los cientos y cientos de mensajes que le han estado dejando a Maribel Guardia, esto sin contar todos los mensajes que ha estado recibiendo por parte de sus fans, que son muy, muy muchísimos, tiene millones de seguidores. Eh, te cuento que habrá una misa en, una, en la funeraria a las 10 de la mañana, sin embargo, esto no será público, eh, será, su, los restos de Julián serán incinerados y aún no se sabe eh, eh, lo que sigue después, pero lo que sí eh, se sabe es que esto va a ser privado. Eh, te cuento también que esta historia ha reavivado una, eh, una tragedia que, que sigue a los a Joan Sebastián. Este, lamentablemente, no es el primer hijo que, el que, que, que se le muere a Joan Sebastián, es el tercero. Como recordemos, eh, a Joan Sebastián se le murieron sus dos hijos, Trigo y Juan. Ellos eran hijos de, de Joan Sebastián y de Teresa González. Eh, Trigo, Figueroa, Perdió la vida en el 2006 en una forma trágica, porque fue durante un concierto precisamente de Joan Sebastián en Texas, en Estados Unidos, en Hidalgo. Y en ese entonces tenía 27 años, casi la misma edad que, que Juliancito, como le decía Maribel Guardia y como le decían de cariño muchos de los artistas también. Eh, te cuento que Trigo en ese momento trataba de contener una multitud de fans de su padre cuando... Según versiones, un hombre de los que estaba ahí sacó un arma de fuego y le disparó. Esto eh, se llegó a decir que pudo haber sido como un ajuste de cuentas, sin embargo, Joan Sebastián en su momento lo, lo negó. Este, el otro hijo, Juan, también este, que falleció de 32 años, eh, llegó en su momento, fue en el 2010 en Cuernavaca y llegó a un bar y ahí fue este, eh, atacado por un, por un grupo de... de de jóvenes, de los encargados de seguridad, porque no les permitían el, el acceso. Y, y bueno, también se llegó a rumorar que fue por ajuste de cuentas, sin embargo, Joan Sebastián siempre contó que eso nunca sucedió. Esta no es la primera vez que ocurre una tragedia con la familia de Joan Sebastián. Recordemos que también hace tiempo fue acribillado un sobrino de, de, de Joan Sebastián por es, esto, sí fue por, por el crimen organizado. La familia del de Joan Sebastián siempre se encargó de desmentir todo esto de, de cuestiones de que él estuviera involucrado en este tipo de cosas. Eh, y bueno, es una, es una triste noticia, este Carlos. Es algo por lo que todo el mundo está hablando porque es un, era un joven de 28 años, un, un joven que tenía muchas muchos, muchos planes y que se mostraba feliz con su niño de tan solo cinco años, quien hace poco le externaba su admiración, incluso en una entrevista salió diciendo, estoy muy orgulloso de ti, papá, el niño de cinco años, le decía a, su, a, a Julián, y Julián hablaba de la muerte, él decía que, que, que, que era mejor vivir el momento, que la muerte, bueno, él estuvo cuidando a su papá también de cerca, cuando su papá Joan Sebastián tenía cáncer, este, y, y él incluso... Lidió con un problema de alcoholismo, fue a rehabilitación, con la muerte de Joan Sebastián él mismo lo admitía. Y no, le, no, no tenía ningún reparo en, en admitirlo, él luchaba contra, la, contra el alcoholismo, sin embargo ya tenía varios años rehabilitado. Maribel Guardia precisamente este año negó que hubiera recaído eh, Julián en, en el alcoholismo este, y, y bueno, es una, es una triste noticia sin duda. Mira, es importante también destacar, tú hablabas del amor que tienen hacia su madre, porque precisamente es alguien que nunca se ha visto envuelta en polémica ni nada, pero también hay mucho amor hasta este joven y en los comentarios, tú los puedes ver incluso de nuestra audiencia, donde la gente literalmente dice que es un joven hermoso, que era muy sencillo y comparan su sencillez con la de sus padres, dos personas, dos figuras también del espectáculo, que obviamente le hicieron antesala a quien pues eh, este joven era hoy en día y que todo el mundo lo conocía. Quiero poner un video de su cuenta de Instagram, porque me gustaría comentar de esto contigo. Y es un tema que él compuso para un compañero de él, de la adolescencia. Eh, este joven, según dice el propio eh, Julián, en su cuenta de Instagram, era un amigo de él de la infancia, quien se quitó la vida por problemas de salud mental. Y entonces eh, él hablaba sobre esto y voy a poner incluso para que escuchemos un poco de lo que él decía en este mensaje, Alonso, porque me parece súper interesante. Él habla de cosas que hoy, cuando perdió la vida, su madre está pidiendo. Él hablaba de empatía a la hora de momentos difíciles como esto. Él hablaba de salir adelante. Y quiero escuchar estas palabras que él dio en vida para este caso tan fuerte, pero que creo que nos van a ayudar a poner un poquito en contexto su personalidad. Vamos a escuchar. Hola, soy Julián Figueroa. Hace mucho no les cantaba y esta vez les quiero cantar una canción muy especial para mí. Se la compuse a uno de mis amigos más queridos, Valente, que se quitó la vida a los 15 años por un trastorno mental. ¿no? Este, y esta canción también es un homenaje a todas las personas que lidian con problemas de salud mental, día a día, a veces en silencio, sin que nadie lo note, y son muy valientes de verdad ustedes. Y a las personas que no, este, creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con, con los demás, cuando vemos que están atravesando momentos complicados en lugar de señalar, tal vez acercarnos y una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero bueno, esta canción no acaba con un mensaje muy esperanzador, pero yo sí les digo, que Hay esperanza, por eso decidí estudiar psicología, porque creo que finalmente nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y que con la ayuda de la ciencia podemos salir adelante de cualquiera de estos trastornos y enfermedades que, que nos acechan o incluso simplemente una depresión o una ansiedad muy grande. Increíble claro. todo lo que él habla allí, ¿no? Exacto. Todos temas claves, habla sobre los problemas de salud mental, dice que estudió psicología por esta razón, habla de empatía, y ese tema que siempre hablamos cuando nos referimos a salud mental. Él, es... él... Dime, dime. Sí, perdón, Carlos, él está estudiando psicología y precisamente este, te cuento que, que justo en una de sus últimas entrevistas él decía, todos nos vamos a morir, eh, o en lo que te quede de vida, hay que disfrutar al máximo. Palabras que realmente enchinan la piel al saber que después él, él pasaría a otro terreno, ¿no? Este Y ahora se estaría hablando de su muerte. Él tenía muchos planes, incluso en una de sus últimas entrevistas, él decía que le gustaría viajar a... a le, le hubiera gustado viajar a, a Japón o que quería viajar a Japón junto con su esposa, sin su hijo en ese momento, porque le interesaba como establecerse un poco más con su, con su esposa. Eh, Imelda, la cual eh, también eh, estuvo rodeado de polémica hace unos, unos meses cuando salieron, se filtraron unas fotografías donde estaba besando a otra mujer que no era su esposa, él aceptó que era una fan, que le pidió un autógrafo y que le dio unos besos y que le pedía disculpas a su esposa, eh, sin embargo, bueno, él, él lo admitió, era una persona que pues eh, honesta como su mamá, como Maribel, como Joan Sebastián, y, y bueno, este, recordemos que también Joan Sebastián tuvo un poco de problemas en cuestión de, de infidelidades con, con Maribel Guardia, por esa razón también se separaron Maribel Guardia y Joan Sebastián cuando se descubrió una infidelidad de, de, de Joan con Arlet este, eh, Terán, una, en, en ese momento cuando estaban haciendo la novela de tú y yo en Televisa, y, este, y bueno... Eh, este, eh, Julián tenía varios problemas también eh, varios problemas no, varios proyectos eh, como seguir haciendo más música, iba a ser algo con, con en cuestión de la música de Diego Verdaguer, tenía, era, un, era uno de sus planes también este, él estaba ahorita muy contento porque su novela Mi Camino es a Marte con al lado de Gabriel Soto estaba, le estaba yendo muy bien, eso dijo en una de las recientes entrevistas este, y bueno eh, sin duda eh, hay mensajes que, que ahora que los lees tienen mucho sentido, ¿no? Y, y que, que te digo, te, te remueven un poco tu, tus sentimientos porque eh, lo que pones en relación a la muerte, él decía, este, en uno de sus últimos videos y, y posts de Instagram decía, abrácense a la luz, no tengan miedo y yo le puedo agregar que en las noches más oscuras tenemos la oportunidad de vislumbrar las estrellas más bellas. Este, Maribel Guardia decía que él estaba estudiando psicología, que no había recaído en el alcoholismo, como se llegó a rumorar, él estaba concentrado en hacer nuevas cosas con la música, él tenía muchos planes, este, yo creo que eso es lo que más ha estado causando conmoción en la gente y en el público que tanto admira a Maribel Guardia, porque se le veían como muchos planes y se les veía los dos muy unidos, es, es sin duda una... Una tragedia, ¿no? Una, una noticia que a todos, pues, conmueve muchísimo. Mira, y hablando de esto que estábamos analizando su cuenta de Instagram, de verdad que, como dices tú, se enchina la piel de ver todo lo que podemos observar en una cuenta. Voy a volver a, a colocar su Instagram y voy a poner una de las últimas publicaciones que él hizo hace exactamente dos días, donde se ve junto a su papá, él en una fotografía, allí está la fotografía, y voy a leer tal cual lo que dice esta foto, porque la verdad que es impresionante. Tan solo hace dos días que este joven publicó esta fotografía y dice qué despacio han pasado ocho años desde el día de tu partida. El tiempo sabe más amargo y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar pero es una vil mentira, cada día duele más, sin temor a herir susceptibilidades, aquí les va, vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá, al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más, te amo papá, y si duele tu muerte, es porque tu vida era tan valiosa para mí. Dos días antes. Dos días antes. Que joven perdiera la vida, le envía este mensaje, prácticamente una carta abierta, una poesía, que uno pudiera decir que es como un deseo de reencontrarse con su uh -huh. papá, como un deseo de volver a estar juntos en el más allá. Exactamente. Es, es lo que los, los mismos eh, fanáticos están diciendo. Quería tanto a su papá que ahorita ya está con él se está reencontrando con él, es, es sin duda un, un mensaje muy estremecedor, porque dos días antes, y que, y que confirmen que, que murió, cuando le dedicó este mensaje a su papá, que lo extrañaba, porque como podemos ver en ese texto, se puede... Sentir ese, ese, esa nostalgia que siente, ¿no? Y ese dolor tan grande que sentía por su papá, el cual le trajo también ese problema de alcoholismo, él mismo, él mismo lo dijo, este, me dolió tanto que, que caí en el alcoholismo después de la muerte de Joan Sebastián. Este, eh, actualmente se está esperando también la reacción de uno de sus hermanos, de sus medios hermanos, este, José Manuel Figueroa, quien también este, le, le rindió precisamente ayer un tributo a su papá, Joan Sebastián. Este, y, y bueno, se, ha, se han retomado, tú sabes, se han retomado algunas cosas, incluso, eh, como sabemos, tenían una cierta disputa por la herencia de Joan Sebastián, porque no estaban muy de acuerdo con las, la forma en que se fue, fue repartidos los bienes, no fueron repartidos los bienes de, de Joan Sebastián, y si bien ellos trataban de un, una forma un poco más diplomática, no dejaron de caer en ciertos conflictos, José Manuel Figueroa y, y el mismo Julián, este José Manuel, e incluso algunos comentarios son Ustedes no se llevaban bien, este, pero sin embargo, bueno, yo creo que en este momento yo, él lo no de menos, ¿no? Seguramente José Manuel Figueroa enviará un mensaje y debe estar también dolido, ¿no? Porque a final de cuentas era sangre, era, eran de la misma sangre y a, a pesar de esos comentarios o malentendidos que pudieron haber tenido, pues no dejan de ser familia, ¿no? Eh, te digo, sin duda es este una tragedia para, los, para, los, para la familia de Joan Sebastián para Maribel Guardia que eh, seguramente le va a costar trabajo eh, reaparecer públicamente eh, en lo que se recupera de esta tragedia. Bien dicen que no hay nada peor que la muerte de un hijo y, y, y Maribel Guardia yo creo que nunca, nunca, nunca se imaginó atravesar por algo como esto. Ella siempre estaba eh, dando condolencias para sus colegas artistas, por ejemplo con Carmen Salinas, quien le lloraba a su hijo este, ella siempre se mostró muy, muy cercana a ella y y, este, y le mandaba mensajes de aliento y ahora ella estar atravesando por algo así debe ser muy, muy difícil. Este, te digo, Julián tenía muchos planes, tenía muchos planes en profesionalmente, pero también a nivel personal con su hijo, con su esposa, su esposa Imelda. Eh, quien te cuento que ella, eh, si bien no aparece mucho en público, ella también ha hecho algunas cosas dentro de la música y Melda ahorita hasta el momento no ha hablado, seguramente va a hacerlo más adelante, pero debe estar en una situación también muy, muy complicada y de dolor, de incredulidad ante esta situación y, y conforme pase el tiempo se irán conociendo más detalles acerca de toda esta situación, si fue algo... Este, eh, eh, si algo le afectaba en, en su salud si este, si realmente estaba deprimido yo creo que todo eso lo, iré, lo iremos conociendo más adelante pero es, es una tragedia como te digo la familia de Joan Sebastián se ha visto envuelta en varias cosas de, de tragedias con la muerte de sus dos hijos Joan Sebastián con la muerte de su sobrino a manos del, del de, pues del crimen organizado entonces es, es una situación complicada no para la familia Mira, mientras seguimos analizando este tema, eh, la comunidad está muy pendiente, voy a regresar a la cuenta de Instagram eh, para colocar un pedacito de este tema del que estábamos hablando, que él eh, pues dedicó a quien dijo era un amigo, una persona muy especial en su vida, porque me parece que este tema es clave en ver y en dar a conocer lo que eran los sentimientos de este joven, qué tan importante él se tomaba el tema de la salud mental, entonces voy a colocarlo para que escuchemos un poquito de esto, quienes se van conectando y regresamos a seguir eh, hablando sobre esta noticia que definitivamente es una tragedia para la comunidad. Bueno, Hola gente bonita No les cantaba y esta vez quiero cantar una canción muy especial para mí se la compuse a uno de mis amigos más queridos, Valente que se quitó la vida a los 15 años por un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 He extendido mucho, vamos con la canción. No siguen los fantasmas No puede escapar No puede escapar La suma de sus miedos Lo percibe sin cesar El niño se despierta Pero cuenta se da Que está solo Duele más Cada día Duele más se acostumbra el niño se acostumbra a la oscuridad a la oscuridad y entre las sombras cualquier cuento entre las sombras el duelo no va a lastimar se esconde en su palacio de la soledad detrás de esa sonrisa se da, que está solo, duele más, cada vida duele más. Bien, escuchábamos allí parte de esta canción, Alonso, donde él decía, hablaba sobre las sombras, sobre el sentirse solo en momentos de salud mental, yo creo que ya vamos finalizando esta transmisión, me gustaría que nos des un comentario de cierre, más tarde, si necesitamos, vamos a hacer otro contacto en vivo, y luego de tu eh, mensaje de cierre, vamos a colocar la nota que hemos preparado con un resumen de lo que sabemos hasta ahorita. Así es, bueno, este, estaremos al pendiente, por favor, eh, no dejen de, de, de conectarse con Mundo Now, estaremos al pendiente de lo que... Eh, de los servicios funerarios eh, de los comentarios también de que haga la familia de, de Julián, Maribel Guardia como sabemos ella ha dicho que en este momento prefiere no contestar las llamadas de todos los artistas y todos sus amigos y conocidos que le están llamando para ver cómo se encuentra, ella dice que es el momento más doloroso y seguramente eh, está atravesando por el peor momento de su vida este, y bueno, te cuento que era un joven, Julián de 28 años, que tenía muchos planes, dentro de sus planes, además de, de hacer un viaje a Japón junto con su esposa Imelda, era también llegar a casarse por la iglesia con ella, dijo que aunque no le quitaba el sueño hacer eso, pero que sí le gustaría, le hubiera gustado casarse con, con su esposa por la iglesia, eh, le sobrevive, bueno, su hijo eh, Juliancito, también de 5 de años, que en mayo cumple 6 años, eh, seguramente estará, eh, siendo muy, muy apoyado por Maribel Guardia, eh, quien es una, ha, ha demostrado ser una abuela muy consentidora y que ha estado muy al pendiente del pequeño hijo de, su, de, de Julián este, y que ahora, bueno, le estará apoyando a Imelda, eh, me imagino, en la crianza del pequeño, que es su adoración. Eh, esto, bueno, sin duda yo creo que nos deja una lección de vida, ¿no? Pues él, él mismo lo decía, hay que aprovechar la vida al máximo, no sabe, la muerte es algo inevitable, pero hay que vivir el momento, el aquí y el, y el ahora. Y eso es algo, yo creo que, con lo que nos debemos de quedar con, con Juliano. Hay que aprovechar la vida y, y hay que estar este, también eh, disfrutando el momento, ¿no? Porque a veces uno pierde, pierde la noción de, del hoy por estar pensando en el futuro. Pero bueno, una triste noticia, ¿no? Yo creo para todo el público... Eh, con lo que desde la madrugada de, de, de ayer estamos al pendiente de, de la cobertura. Así es, y bueno, vamos ahora a colocar un reportaje que preparamos precisamente, preparé para Mundo Now, junto con todo el equipo eh, de este medio de comunicación, que hemos estado dando seguimiento minuto a minuto, desde aquí quiero aprovechar también para enviar felicitaciones a nuestro gran equipo que desde el día de ayer han estado trabajando arduamente para poder tener eh, todos los detalles de esta noticia y que usted pueda estar al tanto de todo. el Mundo Now siempre puede conseguir la mejor información. Vamos con este resumen con información recopilada, producto de toda la investigación y el trabajo de nuestro gran equipo periodístico. Gracias, Carlos.